Diríamos que se ha manejado de una manera catastrófica, fundamentalmente para la clase más desposeída. Si bien es cierto, que, eh, se dice que se, ha, que se ha crecido, pero ese crecimiento ha sido, diríamos, para los grandes empresarios, para los pobres no ha sido así. Porque la inflación que nosotros tenemos hoy día, según los organismos internacionales, es una de las inflación más altas de América Latina. Estamos como en el tercer lugar de América Latina que, que, y esa inflación la han pagado los pobres. Porque regularmente, regularmente los precios, el último que compra es el, es el, el último que paga. Entonces los pobres son, son los que van de último al colmado, van de último a la maritería porque son los consumidores finales. Eh, y, y nosotros podemos, podemos ver que ha sido una catástrofe en la política económica del gobierno porque solamente se han ido en ofrecimientos. Y lo palpable es lo que tenemos en San Francisco Macorís que el presidente ha venido una, u, u, unas cuantas veces, como, tres o cuatro veces a San Francisco Macorís, ha ofrecido y no se ve absolutamente nada. No ha dado el primer, no ha dado la primera, no ha puesto el primer blog en San Francisco Macorís y ya vamos para dos años de gobierno. ¿Cuándo es que se va a empezar? Ha anunciado obra por 10 mil millones de pesos. No se ha visto porque... Se van, a trasladar, se van a trasladar una serie de instituciones a donde, están, a donde están las instalaciones de INEPRE y todavía por ahí no se ha dado un solo martillazo, un solo picasso. Podemos, podemos ver que en esos 10 mil millones de pesos que el gobierno ha prometido para la provincia de Duarte, en el presupuesto del año que viene, solamente... Hay consignado 2 mil millones de pesos y 2 mil millones de pesos no da ni para terminar el hospital ni para terminar la circunvalación. Yo no sé con qué dinero es que se, va a, se van a iniciar las demás obras.